podcast, predicas, invitados especiales. Hablando con Jesús, podcast. Muy buenos días, mis hermanos, que estamos en la gloria, querido oyente, querido y querido Una vez más aquí hablando con Jesús, siempre siento cosas maravillosas, siempre haciendo cosas grandes en el nombre de Jesús. Podemos hacer algo diferente. Vamos a salir de lo rutinario y vamos a entrevistar a una persona. Eh, estaba mirando una, eh, una página en Facebook y esta persona tocó, escribió algo que realmente llamó mi una atención. Uh, unas palabras que, como le decía ella, son palabras que realmente llegan, salen de lo más profundo del corazón. Y cuando sale de lo más profundo del corazón es porque Dios está tocando esa, esa vida y ese corazón. Y, y es por eso que en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, donde al momento que tú nos estés viendo, nos estés escuchando, y siempre le queremos dar gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Un tema maravilloso que el Señor nos va a hablar en esta mañana, por, a, a, a, a través de esta personita. Eh, yo creo que muchas personas se van a sentir se, ah, identificadas, se van a, se van a sentir como que Uh, como me está pasando eso también a mí y, y por eso yo digo que no hay nada casual en esta vida todo tiene un propósito y ese propósito en esta mañana es que o en esta tarde o en esta noche que nos vean en esta, en, el, en el Europa, en Asia, Latinoamérica, eh, es porque Dios quiere hablarnos y nos está hablando de maneras, de, de maneras diferentes. No todo tiene que ser una, una prédica, sino momentos que el Señor está diciendo, bueno, yo sé que estás pasando por esto, pero en este momento quiero expresar lo que... quiero expresar de esta manera lo que realmente está pasando. Son momentos que realmente uno dice, pero ¿por qué a mí? Y, y a veces, como seres humanos, no hemos querido entender que Dios nos está diciendo, bueno de algún momento de un cambio, de algún momento de que voy a hacer lo sobrenatural en tu vida. Y es por eso que hoy tenemos esta invitada. Esta invitada nos va a hablar a lo más profundo de, de su corazón y vamos a hacerle preguntas, esto me estás diciendo porque no estoy viendo la cámara, porque estoy haciendo algo aquí, para poder eh, mostrarte lo que escribió ella. Porque realmente eh, esto toca lo más profundo del corazón y vamos a compartir esta imagen una imagen una de lo que escribió ella eh, nos dame unos segundos eh, oy, oy bien. <tose> Unas palabras que realmente tocan el corazón. dice que al decirte te amo me quedo corta con todo lo que siento por vos. No tenés la idea de todo lo que, lo que haría por verte feliz. Y no solo una felicidad exterior, sino en todos los sentidos. Comprendí que el amar es cuidar, proteger, que valorar, honrar, velar y sobre todo respetar a lo que uno quiere. Mi niño, tienes un corazón de oro. Que cada día sorprendes a todos con las ganas que tienes de superarte y salir adelante. Y tengo el desafío de poder acompañarte en cada paso. Y hacer de ti de mí nuestra mejor versión. Dios es bueno y me, y me de lo demuestra cada día. Con cada acción tuya que me explota de, de orgullo, de corazón y del alma. Te amo y como siempre te digo, siempre juntos. Una palabra maravillosa es una palabra que también me trae un proverbio, el capítulo, eh, del capítulo 2, versículo 6, dice que porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia uh, brotan de sus labios. Y yo cuando leí, cuando leía uh, esta, esta hermosa palabra, yo decía, el Señor aquí <ríe> me está hablando, el Señor me está hablando y va a hablar a muchas personas. Es por eso que el señor a hablarte a lo más profundo de tu corazón, de tu vida, y quiere compartir este momento y tú siempre agradeciéndole al Señor por todo lo que va a hacer eh, en ti. Y vamos a, a, antes ya de presentar a nuestra invitada especial, otro algo en Efesios que nos lleva el Señor ahorita, en Efesios capítulo 5. Versículo 10, eh, 15 16 que dice Mira pues con diligencia como andéis no como necios sino, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos son tiempos malos son tiempos que realmente debemos valorar lo que tenemos porque si no valoramos lo que tenemos mañana nos arrepentiremos iremos perdí algo maravilloso. Y bueno, vamos a, a, a introducir a nuestra invitada y que, mejor dicho, que esté preparada para darnos ese momento. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? como momentanos un momento que no, sí, qué, pues, qué bien ahora sí ya va a izquierda estás bien sí, escuchas que bueno. sí escucho. <risa> son momentos que en eh, este hoy te invitamos que como estábamos compartiendo con las personas tú escribiste algo en facebook que te motivó a escribir esto bueno que me motivó en realidad es un poco de todo eh, ando pasando todo por un proceso, que, que creo que a muchas mujeres pasa, o las ha pasado en un momento, no será la única, eh, proceso de, de separación, en la cual eh, toca como, rein, de, de, como de reinventar todo, eh, todo con un niño, eh, niño menor de edad, de cuatro años eh, Tratar de, de poder seguir adelante Tratar de, de yo estar bien para que, estar, para que él también esté bien Y sobre todo guiarme en Dios y que me dé la sabiduría eh, Para guiarlo a él, ¿no? Es un mundo de, de, de hoy, que hoy se perdió muchos valores sobre todo por eso en una parte pongo como eh, el desafío eh, de darle una felicidad no solamente externamente, porque hoy en día estamos en un mundo de que solo vivimos de una pantalla, ¿sí? Y nos olvidamos de, de lo que sentimos por dentro, de lo que somos por dentro. Nos olvidamos de lo emocional, sí. de, de lo psicológico, que es súper importante también para una persona, ¿sí? Eh, creo que, Hablo relativamente también de eso, eh, para hacer una, a una persona que tengo el desafío de hacerle su mejor versión, para que sea un adulto, eh, tal día de mañana, cuando sea un adulto, digamos, sea todas las herramientas de también poder ayudar a los demás. Claro. Y, sí. y eh, ahora, para antes de que continúes, Claudia, no, Claudia nos, está, estamos, nos está acompañando desde Argentina. Estamos todos en Colombia. ¿Qué horas son en Argentina? Son las nueve, son las nueve y diez. Entonces, tenemos dos horas eh, adelantadas. Adelantadas. Y sí, bueno, sí. vamos a hacerte unas preguntas. Y sí, Dios. Bueno, comenzó. Ya nos diste una introducción, chiquita y te interrumpí, y perdóname. Y nos estabas hablando de ti, que comenzó un reto grande. Comenzó un reto sí. muy grande sí, para sí. ti. Y ese reto, desde, desde ya, ¿cómo lo sientes? en realidad no, no es desde ahora un reto, sino no es un reto, yo creo que cuando Dios te da la posibilidad de ser madre, ya te da un reto desde entonces. Y de ahí obviamente que a medida de las que van pasando circunstancias, ya son otro tipo de retos, pero ya al ser, ser mamá, quedarte eh, embarazada, ya tenés un reto como tal y afrontar muchas cosas. Sí. Eh, pero hoy en día, eh, primero, puesta 100% en Dios eh, para que sea mi guía, eh, para que sea mi maestro, eh, porque eh, yo sola no pudiera. O Somos sea, ser humanos, o sea, el único que nos puede ayudar con todo esto. Eh, es Dios, ¿me entiendes? O sea, es lo emocional, es súper es fundamental eh, para seguir adelante. Eh, eh, si bien yo, obviamente, eh, todo ese proceso, como lo ando asimilando, que la verdad es que lo estoy superando, porque nada, eh, Gracias a Dios, te, te digo sin, sinceramente, gracias a Dios, porque uno como ser humano no sabría qué hacer como que se te cruzan muchas cosas en la cabeza, sinceramente, porque somos seres humanos, somos débiles en muchas cosas, pero yo creo que Dios tiene la única salida como para decirte, mira, pasó esto por esto, y vos tienes que entenderlo, y capaz ahora llorás, pero se te van a abrir muchas puertas, capaz hoy lloras, pero... Eh, para que mañana seas feliz y te des cuenta que esto pasó por esto, para, por tu bien, por tu bienestar, por tu felicidad, por tu tranquilidad. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu mayor fortaleza en todo lo que tú nos acabas de decir? De, de, esa, de esa compañía que, que es Dios en tu vida. ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido tu mayor fortaleza para vivir este proceso? Mi mayor fortaleza. Eh, mira. Mi muro hoy en día, así como para seguir adelante, es mi hijo. O sea, miro a mi hijo, es como que te da, eh, no sé, la fuerza que nunca pensé tener, obviamente, eh, siempre dando gracias a Dios. ¿Sí? Siempre dando gracias a Dios, porque es una bendición. Y ¿Sí? eh, es así. Y, Pero, y, y ese desafío eh, que estás en, enfrentando ahorita, ¿qué te ha hecho crecer? ¿Qué te ha hecho madurar? ¿Qué te ha hecho cómo, la forma de pensar hoy en día? ¿Cómo es? Eh, a ver, eh, buena pregunta, muy buena pregunta porque capaz no, no me la analicé. Eh, a ver, podría decir? Y... Aquí no hay incorrecto y correcto. Aquí no. no te, aquí es lo que tú sientes y lo que quieres re responder y darle a entender a estas personas. Que pasa y pasa por algo. Claro, no. A ver, eh, lo que me hizo entender es que uno tiene que... De, de poder, de, a ver, de primero tratar de seguir adelante, no hay culpables, ¿sí? Si no es como que, yo creo que eh, todo está pre, pre escrito eh, en la vida de uno, ¿sí? Solo que a veces uno como que capaz fuerza forza algo que, que no, que capaz no no es, ¿viste? Es como que vos estás como que sí, vamos para adelante, vamos para adelante, y Dios dice, no, mira, las cosas no son así, así no son así, y bueno, es como que uno tiene que, que también aceptar la, la, los caminos de Dios y, y la, la, las cosas que Dios te pone en el camino y las pruebas en las cuales que uno diga, bueno, listo, suelto esto, que sea la voluntad de Dios, como me pasó a mí? Si bien no andaba pasando una buena una buena etapa, hasta qué momento dije, listo Dios que sea tu voluntad. Directamente ya no esfuerzo hacia hacia lo que yo quiero, a lo que yo siento, sino demuéstrame lo que vos quieras para mí, para mi bienestar, para mi tranquilidad. Y vas fluyendo Obviamente hay cosas que uno no quiere aceptarlo, pero bueno, eh, creo que todo es como para, para más adelante estar tranquilo, ¿no? Eh. ¿Por qué? Una pregunta que, que la escribí, sobre la redundancia ¿por qué te interesó intercambiar este pensamiento en tu, en tu perfil? Eh, porque siento que no soy la única persona en realidad. Yo creo que hay muchas, eh, muchas personas que, que pasan lo mismo y obviamente está bueno compartir, o sea, que no... que pueden contar con, digamos... Yo siento que hay personas que están pasando lo mismo que yo y en la cual eh, pueden contar conmigo o se pueden sentir eh, identificados y que la lucha sigue, la lucha sigue, eh, uno tiene que levantarse, seguir adelante, eh, hay momentos que uno no lo quiera, pero es así, uno tiene que tratar de, de crecer, de ser mejor persona, de... Y más si uno tiene un desafío con un niño chiquito, o tratar de darle lo mejor, eh, enseñarle como el respeto, los valores, que hoy en día, como le, te decía al principio, están muy perdidos. ¿sí? Sí. Hoy en día se perdió mucho eso, eh, solamente se, se da como una felicidad exterior, se perdió el respeto en todos los sentidos. Y está buenísimo. Eh, recuperar y creo que las, eh, que digamos hay que bueno yo tengo el desafío como les decía de, de hacer nuestra mejor versión o sea me, me encantaría que mi hijo cuando sea más grande siga teniendo los mismos valores que capaz mis abuelos que capaz nuestros antepasados lo tuvieron que nos no pudieron enseñar y ¿sí? que hoy en día como que bueno como que se perdió mucho eso como que no es tan importante es como más lo superficial cómo, cómo decir como que, como que podrías decir que no hice esto pero me encantaría que mi hijo hiciera esto aquello como que me mira en realidad eh, la seguridad seguridad que uno lo llega a perder un montón eh, me encantaría que mi hijo esté seguro de de las cosas que que pueda hacer o sea, y eso trato de transmitirle, como que, de que, que crea que no puede, no, pero sí, o sea, yo a mi hijo trato de que, a ver, él me dice, mamá, no puedo, le digo, no, vos sí podés, y tienes que mentalizarte eso, que sí podés hacer tal cosa que, que y eso creo que es fundamental, porque a veces uno llega a sentirse menos que otras personas, o, o llega a, a decir, no, eh, directamente, no lo puedo hacer y no lo hago, ¿sí? Creo que es la seguridad, la responsabilidad, ser responsables, ¿sí? Es otras cosas fundamentales. Y sobre todo resp el respeto hacia, hacia uno mismo, hacia su próximo, que es fundamental. O sea, es una de las cosas que siempre trato de... de a mi hijo este, brindarle seguridad, responsabilidad y respeto. Respetar sobre todo las cosas porque es una de las cosas que te va a llevar este, a un buen camino, ¿sí? Y hay muchas cosas más en los, que, que digamos de valores que uno ya lo va aplicando, ¿sí? Entonces, es un conjunto de, de valores que uno tiene que ir como aplicando a medida que va creciendo, porque ahora obviamente nada, para ser un adulto responsable, como se dice siempre. Sí. Y, y de acuerdo a lo que nos estás hablando de tu pequeño, ¿cuál es la mayor sorpresa que has tenido en los últimos meses y por qué de aquel pequeño? Mira, eh, bueno, mi niño nació con, con muchos problemas. Sí, tuve un gran desafío y también de eso eh, porque tenía cero posibilidades primero para que para que para que sobreviva en la cual iba medida que iba pasando el tiempo se iba complicando muchas cosas pero hoy sentí como que bueno es como que te sale la no sé una fuerza de, de donde no no sabes que tenías que podrías tener y fuimos superando muchos obstáculos médicos sí eh, hace último, que eh, venía con el tema de retraso de habla, sí. eh, que nada, que era medio frustrante, porque si uno eh, vas al médico, te dice, no, mira, capaz tiene ese problema, y te vas a, no sé, después de, de pronto te encuentras alguien en el parque y te dice, no, pues capaz, eh, no sé, lo estás llevando mucho, o, o capaz te vas al colegio. Y no sé, capaz de si no tiene enfermedad, y es como que muchas cosas. Pero ¿Te, en te estos meses. ¿Tú ¿Te crees una madre muy consentidora? Eh, sí y no. Sí y no, la verdad que sí, yo sí. Un poco sí y un poco no. O sea, soy de las dos cosas, estoy sincera. Y pasa que trato de, no sé, lo protejo mucho, yo creo que sí. Sí, sí, sí, soy muy. Soy muy sobreprotectora. Por mí no tuviera una burbuquita, porque nada, o sea, pero sé que no lo puedo hacer. Pero mira lo que es, ¿sí? Eh, dejé que todas las cosas fluyeran, eh, dejé todo en la mano de Dios, tenía un problema de retraso de habla, pero hoy en día, imagínate que ya me dice frase, me dice, me cuenta cómo va en el colegio, o sea, y es a mí me ayuda, o sea, a mí me da una alegría, un orgullo impresionante, porque decía, ay, mira, no es que tenías algún problema, ¿entiendes? O sea, como que es su tiempo, y obviamente es el apoyo de, de uno, ¿no? Sí. Y hoy mi hijo ya como que me cuenta cómo le va en el colegio, me cuenta si hace en el parque, o con quién estuvo, o incluso me pregunta como, mamá, ¿cómo te fue en el trabajo? Qué bueno. O sea, cosa que que al principio, llegamos aquí hace tres meses, me decía, sí, no, agua, jugo, mamá, papá, a pasar a decirme todas esas cosas es un orgullo. Para, sí. O sea, capaz para muchos no es como, ah, pero está, está hablando, no sé, capaz para muchos es algo menos, pero para mí es como, bien, vamos, o sea, me llena de orgullo porque como que va rompiendo barreras de todo lo, lo que los médicos y las per, otras personas decían, ¿me entiendes? Porque tú, has, porque tú has visto el proceso y ese proceso Exactamente, era... yo viví el proceso de él de, desde chiquito, o sea, ¿me entiende? Y hay y hay eso y para mí es súper importante, o sea, para mí que, que mi hijo no sé, o sea, se vaya a se saque los zapatos, digamos así. Para mí es un es un eh, es un logro, o sea, que se vaya al baño solo es un logro, porque viví el proceso de todo eso y capaz son pequeñas cosas que uno tiene que ir agradeciendo sí. ¿me entiendes? sí pero yo siento Ay. como que al comienzo tuviste como que esa no tuviste esa fe de que como que todo iba a pasar no, no, no, no, la verdad sí, obvio, no, no tenía la fe porque a ver eh Mucha gente te va diciendo, te va metiendo cositas en la cabeza, ¿sí? más que todo los médicos, bueno, sí. o sea, respeto respeto mucho el trabajo y te guía mucho por, por la ciencia, pero también te da un temor como padre, porque por todas las cosas que te van diciendo, ¿viste? yo a mi hijo le pasé por muchos, muchos, muchos este, eh, análisis médicos, ¿sí? todas las pruebas, ¿sí? Todas las pruebas, que pobrecito, a la corta edad que, que tiene. Eh, yo creo que, no sé si algún niño va a tener así, eh, pero bueno. Eh, y si alguien lo pasó, creo que me debe entender. Eh, que siento que, bueno, hoy en día, como ya vamos, vamos progresando, eh, me da esa tranquilidad y como que todo va a estar bien, ¿sí? Y yo, sobre todo esto, agradezco lo primero a Dios. Primero a Dios porque eh, dejé que fluya, y que fluya dejé de, de yo preocuparme, de yo querer hacer todo como que, no, tiene que hacer esto, que eso que eso que el otro, pero no, son tiempos de Dios y hoy en día en estos cortos meses como que me demostró en tema de mi hijo como que bueno, mira pasaron estas cosas pero porque se vienen cosas nuevas y tienes que aprender a a Esperar, tienes que esperar a los tiempos de Dios, no tu tiempo, porque a veces uno planea 20.000 cosas y no, no lo sale. Sí, porque a veces pongo las cosas rápido, ¿cierto? Claro, es como que uno dice el dicho, ¿no? Uno, uno dispone y Dios dispone. Y uno tiene que aprender que eso va a aceptarlo. Y a mí, ¿no? aceptarlo. Y hoy en día, difícil. como ha sido difícil, ha sido difícil, o sea, porque yo soy, mega, yo soy terca, así que yo soy terca, como que yo quiero mi tiempo, o sea, tiene que ser así y no, no es así. Originalmente, eh, por eso, explique eh, aquellos que se están conectando, ¿de dónde eres tú? Mira, yo eh, en realidad soy de Perú, eh, sí. soy de Perú, de, de una ciudad que se llama Ucayaco, que es un pequeño pueblito en la parte de la selva de Perú, ¿sí? Nada, de ahí me vine para Argentina, eh, en la capital de, de Argentina, Buenos Aires, ya hace 14 años aproximadamente. ¿Qué te eh, motivó a que... hacer ese cambio, ir a Argentina eh, y pasar? ¿Y estás no, teniendo... en realidad, sí, es. <risa> en realidad fue más que todo por circunstancia de la vida, situaciones familiares, que desesperando en la cual a mí hoy en día eh, me sirvió, me sirvió, eh, todos para bien, eh, siempre traté de adaptarme a los cambios eh, y hoy en día agradezco a Dios, o sea, agradezco de, de, de, de estar aquí en Argentina, de, de lo que estoy haciendo, de, de las cosas que estoy pasando porque uno no sabe qué es lo que hubiese pasado si hubiese estado en mi ciudad. Porque hoy en día agradezco absolutamente todo, lo bueno, lo malo, porque hay que dar gracias a Dios por lo malo también, ¿eh? no solamente agradecer por las cosas buenas. Porque uno está acostumbrado a agradecer solamente por las cosas buenas. Sí. Y no es siempre así. Uno hay que aprender a agradecer por las cosas malas, porque de las cosas malas siempre hay lecciones, aunque uno no lo no, no quiera ver. Siempre hay lecciones de aprendizaje, de que uno no tiene que volver a hacer lo mismo eh, y así un montón de cosas. Pero creo que el ser humano está acostumbrado a agradecer a Dios solamente de las cosas buenas. Y, y cuando le más... pasan cosas malas se olvidan de agradecer y como que no. Ya. Bueno. Y mi pregunta, ¿cómo está tu corazón? Hoy está más tranquilo, más tranquilo. Eh, sereno, tranquilo la verdad que creo que sentir una paz es lo mejor que uno pueda tener como ser humano sin aflicción eh, sin rencor ¿sí? es importante agradecer es importante pedir perdón eh, te, te por todo pedir, ¿te ha costado pedir perdón? o ha sido, pues yo sé que todo es un proceso, pero ¿te ha costado o ha sido fácil para ti? Porque algunas personas... No, después... en realidad, eh, siempre fui de muy muy chica, eh, bueno, muy chica sí, sí, un poco rencorosa por muchas cosas que me pasaron, pero aprendí que, que uno no tiene que desear eso. Entonces, en eh, todo ese proceso, no, ¿sabes? Traté de, de llevarlo más tranquila, y decir, primero, te agradezco porque me diste esto, esto, el otro. Te deseo lo mejor. Y creo que es lo mejor para uno, aunque le cueste. Porque uno tiene que aprender a estar tranquilo con uno mismo. Pregunta, Claudia. ¿Sientes que has tenido un fracaso en tu vida? ¿Qué? ¿Has tenido un fracaso? Eh... ¿En, el último, en el último año, en tu vida, ¿sientes que has...? fracasado o realmente has llegado a un punto en tu vida que, wow, eh, como tú lo acabas de decir, ha pasado cosas en mi vida, pero me he, he entendido y he comprendido que, por ejemplo, a que, tú, a que tú nos digas que tu hijo, ya, mejor dicho, pare, como hoy en día esos hijos de hoy en día parecen loritos no paran de hablar, <ríe> bueno, es como que ya les toca como ya, ya, nomás. Eh, que, no, ¿tú crees ¿Fracaso que o no? Eh, no sé si podría decir que fracasé. Eh, porque no se trata, o sea, a ver, es una buena pregunta, pero no sé si lo que te voy a responder sería como un fracaso, porque no solamente implica parte mía. Eh, siempre soñé tener una familia como tal. Bien, vengo de padres separados, vengo de padres separados y siempre como que mi gran sueño fue tener una familia. ¿sí? Al principio sí lo sentí cuando me pasó todo esto de, de, de la separación, sentí como que fracasé a haber no, no, no, no cumplir con ese sueño. Eh, sentí como que no, que al final no, no le pude dar la familia que yo puse a mi hijo, de, de sentirme como fracasada, como con, con lo que uno capaz anhela de niño, ¿sí? Pero después no, después como que dije no, no es un fracaso, porque no solamente implica de uno solo, implica de, más conforme una familia, implica de dos personas que busquen lo mismo. Entonces como que no, no, no lo veo mucho como fracaso. Y sí, aparte, porque no, una familia no solamente puede ser mamá-papá, sino también puede ser mamá y el hijo y formar una familia. Y sí, depende de cómo lo veamos hoy en día. Entonces, Pero no, una, no porra, lo... una pregunta y perdona que te interrumpa. Tranquilo. Ya te interrumpió varias veces. Eh, entonces, ¿todas las decisiones que has tomado, ¿tú sientes que han sido correctas? A ver, todas las decisiones que he tomado. A veces no, no todo, o sea, no, no, no, no, <ríe> no, porque sería como mentirte, uno no es tomar todas las decisiones correctas, sería mintiendo, me estaría mintiendo a mí. Hay, capaz, hay decisiones que uno se las toma así como a la ligera y después dice que está mal, obviamente, el tiempo te lo demuestra que tomas una mala decisión, ¿sí? O sea, Pasa al principio, dijiste: Bueno, sí, listo, sí, no, es una buena decisión, pero al fin, de después del tiempo, te lo demuestras que fue lo contrario. Pero hoy, así como puntual, que haya tomado una mala decisión, que, que te lo puedo decir, no, no, no me recuerdo. O no, o cosas si sí son muchas que ya no sé ni cuál decir. <risa> Qué bueno, otra pregunta, otra pregunta que, que también tomé antes de empezar esa emisión. ¿Qué te motiva a levantarte por la mañana e ir a trabajar? Ahí son muchas cosas, muchísimas cosas. Eh, tengo una meta de. de yo soy, soy muy ambiciosa en el ámbito como persona, no en ambiciosa en dinero, sino como de crecer. Siempre, siempre de muy niña, tuve el. Eh, conocimiento y tuve reto hacia mí que si el día de mañana eh, tenía que ser una persona importante profesional eh, poder guiar a muchas personas y ahora obviamente eh, tener un hijo es que yo sea el ejemplo de mi hijo ¿sí? y hoy en día tengo o sea me levanto porque yo ser o sea el laburo, o sea, cada día surgir más, aprender más. Eh, obviamente que el 80% es mismo que me levanto por él, ¿no? O sea, pero para seguir adelante. Pero no me olvido de que aparte de ser madre, soy, soy un ser humano, soy una persona, tengo un desafío yo como persona eh, de crecer, de, de aprender, de, de, de de progresar uno mismo, porque está bueno también eso, de no olvidarse de que uno como tiene desafíos en la vida, como en el mundo más que todo, o sea, laboralmente. y Son muchas cosas. Quiero ser, eh, como te digo, soy ambiciosa en el ámbito de, de querer surgir, de querer ser alguien importante en la vida, de no olvidarme de que, que solamente puedo ser la mamá de Matías, soy, puedo hacer muchas cosas. ¿Y qué sí. consejo le podrías dar a esas madres que están viviendo lo mismo que tú viviendo? Eh, que vean algo que les motive a hacer, eh, que, que les dé esa, esa motivación de seguir adelante. Eh, que los problemas pasan, los problemas pasan, no es fácil, no es fácil, pero... Eh, lo principal es que se que estén con las personas que realmente las quieran, que las quieran, que las escuchen. Entonces, hoy en día es súper importante eso, ¿sabes? Rodearse de gente que no se escuche, porque no todo el mundo tiene tiempo para escuchar. Obviamente todos tenemos problemas y lo menos que hacemos es que queremos escuchar los problemas de los demás. Pero es súper importante... Perdón, no, sigue, sigue, sigue, sigue. No, no, es no, súper fundamental rodearse de gente que te brinde un poco de su tiempo. Porque hoy en día es súper complicado encontrar eso. Porque tú me traes a la mente, uh, pues, al comienzo, eh, yo era una persona que, que casi no escuchaba, sino que a mí me escucharon. Y lo que tú dices es verdad. rodearse de personas que lo escuchan a uno y que realmente le ponen atención. Claro, es que hoy en día venimos vivimos tan como apurados, tan apurados y tan centrados en uno mismo que a veces como que nos olvidamos de, de escuchar a los demás. Y eso pasa no solamente con los amigos, no solamente pasa sí. con, la, con la pareja en el trabajo. Pasa en todo, ¿sí? Que, que a, veces es, a veces uno necesita como escuchar o sentirse escuchado. Pero a veces como que no todo el mundo tiene ese tiempo. Y es súper importante si una de las personas bueno alguien que que esté escuchando ahora esta, esta, esta eh, los diálogos que venimos haciendo que se rodeen de gente que realmente eh, quiere escuchar que te puede triste así no le así no, no así no les diga absolutamente nada pero es, es buenísimo sentir que alguien les esté escuchando que, eh, rodearse de gente que realmente le quiere y, y rodearse de gente que realmente le quiere, no solamente quiere decir que le va a decir cosas que quiere escuchar. Porque eso también, estamos súper equivocados y una de las cosas que yo aprendí fue eso. Que las personas que realmente te quiere te va a decir palabras que capaz no quieras escucharlas, te va a doler, pero son cosas que uno tiene que aprender a aceptarlas. ¿sí? Eh, así que yo agradezco a Dios que... que tengo amigos en la cual me han dicho, Claudia, mira, eh, yo te quiero mucho, todo esto, pero las cosas son así. Y vos tenés que aprender a entender. No solamente es como que te voy a decir, sí, sí, tenés razón, tenés razón, no. Estás haciendo mal esto, estás haciendo mal el otro, lo entiendas y no lo entiendas, tienes que aprender. Y sí, me y imagino que tú le estás eso a tu hijo, ¿cierto? Sí, obvio, o sea... Yeah. Yo trato de... Aunque ellos se marcan a veces mucho, porque te lo digo, yo voy a ser honesto y siempre lo sigo honesto con, con todas las personas, no fui un buen padre, no fui un buen padre, estoy haciendo un Estoy sí. como mejorando ser ese padre. Y es que sí creo que no, nadie somos buenos padres, nadie. Que trata, eh, tienen, pero tenemos que tratar de ser cada día mejor y, y por eso lo que te escribiste me tocó. Me tocó mucho. Y especialmente que venga de una mujer. Sí. Y, y son cosas que uno dice, oiga, me están hablando a mí. Sí, en realidad, eh, creo que uno no nunca termina de ser buen padre. Siempre comete errores, pero está en uno a a remediar los ¿no? errores ¿Qué esperarías sí. en el futuro cuando ya tuvo este grande ya teniendo un hogar de hecho es que está pequeño pero como ya como enseñar esos valores cierto ya no, no seguir con como, como digo yo con esa, con esa cadena con esa, claro es, es fundamental es fundamental de, de poder eh, de mí, mi mi gran desafío creo que, eh, yo creo que es enseñarle todos los valores que, que realmente uno como ser humano tiene que tener, ¿sí? Y, y transmitiendo, y, y transmitiendo a los demás, ¿sí? eh, porque es fundamental, o sea, no, no herir a los demás. Y es mi gran mal desafío, es que mi hijo pueda sentir empatía por los demás, respeto, tolerancia. Eh, que a mí me lo transmitieron, obviamente. Y, y hoy en día, como le digo, se sorbió mucho antes de, de la riqueza, antes de, de tener una felicidad externamente, es súper importante eh, tener eso. Uno mismo para poder transmitirlo. Súper personal lo que yo lo creo y es como lo que yo le voy transmitiendo a mi hijo. Eh, y que pueda, digamos, tener todos sus valores. Obviamente es chiquito ahora, pero lo va a entender. Lo va entendiendo y eso me da una tranquilidad. Pues, y nada. Voy haciendo las cosas bien de a poquito. Por eso te digo, tengo el desafío de, de hacer su mejor versión y mi mejor mejor versión, porque no es que yo sea eh, ya una luz No, no somos perfectos No somos perfectos, no somos día, perfectos o sea ¿entiendes? Día, o sea, como tú dijiste no somos perfectos y cada día tratamos yo lo pongo como tratamos porque cuando hacemos lo me, no hacemos lo mejor hacemos lo, lo, tratamos de hacer lo poco que podemos lo que, la poca sabiduría que tenemos porque a veces tomamos decisiones que yo siempre digo que esas decisiones que tomamos a veces o muchas veces hay consecuencias y esas consecuencias ¿a quién la permite? a, nosotros, a, la, a nuestros hijos a las personas sí. que están alrededor de uno y uno dice uno en el momento, yo te digo que cuando estaba más joven no te digo miedo pero estaba más joven <ríe> pero eh, yo pensaba que me las había todo y, pasa, y yo sí. creo que pasa. Sí, a todos, creo que nos pasa a todos, no, no lo sabemos todo. Llega un momento como un tiempo de. No lo puedo decir por todos porque hay personas ya de 65 años, 70 años, que todavía piensan como gente de 20 años. Y no sé cuál fue su pasado. Sí, sí. Pues, no sé qué ha pasado en sus vidas, no soy nadie para juzgar. Pero yo digo que hay que ya tomar. Llegar a cierta edad y decir, bueno, eh, personal, a lo personal, no quiero cometer más errores, quiero cada día madurar. Sí, obvio. Eh, perdón que te no, vale. Igual también cuenta de lo que uno realmente quiere. Sí, porque hay mucha gente que bien que no, que tiene una cadena, ¿no? Viene de, de fracasos, ya de, de nuestros antepasados, que no vienen, como dicen, siguiendo como capaz de separaciones, fue mi caso, ¿no? Capaz de separaciones y pues, separaciones, pero este en uno como tomar la rienda y decir, bueno, listo, yo no quiero esto, doy un stop a este ciclo, a esta cadena de mi familia y yo tengo que empezar a hacer una nueva vida, y tengo que empezar como a hacer lo que, bien las cosas, ¿no? Es lo que yo, digamos, con mi familia, a veces... Eh, pasa que, que nuestros padres nos vendieron muchas cosas, ¿no? Eh, o, o verbalmente, o psicológicamente, pero en uno está, si quiere seguir esa cadena, o decir, listo, esto fue hasta acá, y de aquí para adelante tengo que hacer otra cosa. Una pregunta, Claudia, que se me vino en este instante. En ese momento que tú me estás diciendo que de uno de pequeño le dijeron cosas, como digamos que este niño tonto o esa niña tonta, ¿Tú cuando estás criando a tu hijo se te viene solamente y tú tratas de evitarlo? ¿O, o ¿qué, qué pasa eh, cuando estás corrigiendo a tu hijo? No, no, no, no, no. Cuando siempre en esa, en esa parte de, de niña fui muy... Nunca me gustó, nunca me gustó. Sí, obviamente hubo un proceso de que nada, me decían, ¿no? Que vos sos una tonda, que te las Siempre, siempre dije el día de mañana que tengo a mi hijo una de las cosas que no tiene que decir es, es porque aunque uno no quiera uno como que van como metiendo ya poquita en la cara. y eso está súper mal y al contrario de mi hijo hace algo mal le digo Mati esto no se hace hacer esto o mira vos podés todo y siempre trato de ser positiva con él ya pero creo que yo dije, bueno, listo, de transmitir palabras que te quieren, ah, dije, mi familia, dije, hasta mí, hasta aquí, y de aquí para adelante no tengo que seguir esa cadena, porque si no, uno como va, va transmitiendo, transmitiendo, transmitiendo la, y siguiendo la misma cadena, que no está bueno, no está bueno porque porque eso, y más en la niña es que es súper importante eh, lo que uno pasa de niños, incluye si a, a ser adulto. Porque una de las primeras etapas del de ser humano, el desarrollo, es la niñez para poder ser unos buenos adultos responsables, emocionales. Porque uno se olvida mucho del emocional, o sea, creo que uno, que uno se olvida mucho de eso. Pero es súper importante eh, valorar las emociones de, de todo. ¿Hoy Porque, día, qué valoras de lo que aprendiste de niña? Eh valoro la, eh, bueno a ver primero eh, valoro la la la compañía la compañía de, de, de, de, mi, de mi papá mis hermanos la, la amistad la esa se podría decir eh, la complicidad me salía de la palabra la complicidad de, de, de, digamos, de poder disfrutar de, de, de la, eso de, de niño, digamos, la ingenua, de ser ingenuo, ¿sí? de creer en todo. Eh, de, de que me pasaba muchas cosas, bueno, capaz no sé si queda mucho tiempo, voy a contar una historia. Me acuerdo que, bueno, yo como uno de mis hermanos soy súper pegada. Es una de la historia que siempre incluso me, me da mucha nostalgia porque Ves cómo la otra persona es fuerza a hacerte feliz, aunque sea lo más mínimo. Me acuerdo que una vez me fui de un par de días al campo y me fui con, con mi tía en ese momento. Cuando regresé, mi hermanito, o sea, en realidad es mi hermano más grande, llegué a casa y me dice: Ah, Clau, sabes que encontré un tesoro en la casa. Y yo, ¿cómo hacía un tesoro? Sí, mira. O sea,. Eh, había hecho una hojita, un mapa, así, con, y había dibujado tipo un paso para encontrar un tesoro. Eh, nada, pues, pues, yo me, me dijo, mira, tenés que seguir estos pasos para, para que encuentres el tesoro. Y nada yo tenía creo que nueve años, o sea, sí. Y bueno, emocionada a ver qué era, entonces empecé como a seguir en el día a leer el mapa y a seguir a ver dónde estaba el tesoro. Y cuando descubriera una cajita que él había armado con unos dulces adentro, y es como que, nada, fue una emoción y es como que wow, o sea, y eso hoy en día lo valoro mucho porque creo que está bueno hacer eso, o sea, está bueno tener la complicidad de hermanos, tener, eh, ver lo que, lo que la otra persona le, le siente y, y hace sentir que la otra persona es se, se importante para la otra persona. Ahora una pregunta con lo que me acabas de decir. ¿Qué hay en esa cajita de dulces, pero en tu corazón día. Hay muchas, muchas cosas. Me imagino, Muy. no sé, no sé qué habrá, cosa más, hay más cosas buenas o malas. No, no, no, malas no, no, no, no. Trato de no no, no sentir rencor, de, de cosas malas no, porque no, primero no nos hace bien a uno mismo, a mí en particular no me hace bien, al contrario, eh, cosas buenas, siempre trato de, de, de desear lo mejor, sí. al que me deseo lo digamos, por ejemplo, no sé si alguien me desea lo, lo peor, pero al contrario, siempre deseo lo mejor, y pero cosas malas no, sabes que ya no, capaz antes sí, pero hoy en día como que trato de dar prioridad a las cosas buenas. ¿Y cuál es una de tus prioridades? Estamos muy mejor dicho, abriendo tu corazón hoy, esta mañana. ¿Cuál es una de tus prioridades hoy en día? Mis prioridades. Ser feliz. ¿La segunda? Eh, la segunda. Vas a llorar. Vas a sí, lo que me vas a hacer llorar, me vas a hacer <risa> llorar. Mira, creo que ser feliz está en la tranquilidad que uno lo creo que es una de las cosas fundamentales. Tercera. Ay, es que no sé si es, eh, amada, respetada, fundamental porque hay mucha gente que ya no sabe respetar. De la primera es felicidad. ¿La segunda cuál fue? Eh, ya ni sé lo que me dijiste la primera fue ser feliz ¿Eh? Eh, ya no sé si dije que ser amada ser respetada ser valorada sobre todo y porque cuando te hago esta pregunta te la he hecho tantas veces como que tomas ese aire y como que y, eso ¿Y te porque te a me consultar? Porque es como que... me está quedando en el corazón, como que uno no... Hola, mi amor. Eh, no sé, es como que es difícil, difícil decirlo. Pero bueno, no como ser humano, yo creo que una las es ser feliz, ser feliz. Y no implica de tener otra persona al lado. Y no implica de que uno tiene que entender, hacer feliz con uno mismo. Sí. Sí. Es eso. Pero nada, es, de es un proceso de, de, de nada de aceptar. Pero bueno, hoy en día ya voy como de poquito. Vamos de a poquito. Qué bueno, qué bueno. Y algo, una pregunta aquí que tengo. Es que, ¿Qué consejo le darías a alguien que sigue tu forma de pensar? Que hay va a haber que haber días que bueno, no va a querer hacer nada pero hay días que vamos a ir por todo es lo que a mí me pasa, ¿no? Y, y bueno que todos los días es una lucha que todos los días hay que pensar en positivo. Que sea bueno o malo que nos pasa, siempre hay que pensar en positivo. Eh, que siempre hay que hacer las cosas... Siempre hay que desear lo mejor. Que hay que quedarnos con, con eso uno mismo. Que siempre hizo las cosas bien, que siempre deseo lo bien. Porque si uno desea de lo bien, es como que, bueno, vale, ya, ya está. <risas> de lo mejor eh, pero nada hay que, hay que seguir adelante que hay, va a haber días que, que uno no, no lo vea de esa manera pero capaz en esa oscuridad siempre va a haber una luz, aunque uno no lo quiera ver en ese momento ¿y no piensas que tú eres esa luz? Mm. <risas> y esa luz que, que tú eres como todos hemos pasado nuestros procesos y cada día, como tú decías, al comienzo de la emisión, uh, estamos pasando cosas difíciles por nuestras propias decisiones y también por lo que han pasado, lo, lo que hemos aprendido de costumbres de nuestras generaciones. Y hoy en día esas decisiones, hay consecuencias, esas consecuencias, eh, en mi caso, eh, yo siempre le pido a Dios que, que ayude a mi hijo mis hijos y que me ayude de, de pronto y como siempre digo a las personas y lo comparto es que si yo llega a partir mañana, dejar el legado como de que él hizo lo posible de acercarse, de ser ese buen padre y decir, eh, no estuvo siempre, pero trato de hacer lo máximo. Y si tú, llegara, si tú llegaras a faltar, ¿qué te gustaría que te, que te escribieran en tu lápida? Una frase. Qué, buena, pre ¿Qué, qué sí. buena pregunta. A ver, una de las frases que me gustaría que esté. Algo como... que, que te recordaran y que tú dijeras, bueno, aquí dije todo. Si no la, si no la quieres responder... Que nunca paré de luchar, ya creo que es eso. Sí, eh, una de las cosas que me necesito es esto. Siempre, que a pesar de todo, siempre luchando. Siempre para adelante. Eh, y que las para todas las personas que pasen al frente de esa lápida, nunca paré de luchar. Y si yo le preguntara a las personas que te conocen, ¿Me dirían lo mismo, que nunca pararías de luchar? O, eh, bueno, las te, personas, o, o, o, sí. ¿Cómo identificarían a ti? Lo mismo. Lo mismo. Una que, persona que no para de luchar. O sea, sí, lo mismo. Eh, incluso lo digo así porque como que las personas que, que me rodeo siempre me identifican de lo mismo. Yo no me doy por vencida, que no no paro de entrar por mis, obviamente por mis objetivos y por, por las que uno pasa en la vida. Es una de las cosas que siempre me explico. A pesar de, de todo, siempre estoy luchando con todo. Una lucha no solamente quiere decir de, de guerra, no, sino de en general como persona, ser humano de, de hacer bien las cosas, bienestar, tranquilidad, todo. ¿Qué te da paz? ¿Qué me da paz? Uh -huh. Buena pregunta. Que no no sabría ni qué responderte ahora, estoy sincera. No, no, no se me ocurre, pero a ver. Que me da paz? No, no sé. De pronto voy a decir algo. ¿Espera a tu hijo sonreír? ¿No te da paz? Sí, obvio. Ya. La paz, eh, o sea, bueno, sí. Mi tema es como una, una eh, de las escenas, digamos, que estoy acostada con mi hijo viendo tele y es una tranquilidad. Estar abrazada con él es una tranquilidad para mí. Sí, O de pronto estar los dos, no sé, mirando, ver los pájaros pasar o volar, y es como la tranquilidad de la paz. Hoy en día, como que siento que mi mundo rige alrededor de él, y tenerlo, ya por tenerlo al lado mío, es para mí una tranquilidad de una paz. ¿Tus padres, ¿tus padres viven todavía? Eh, Mamá sí, papá no, papá ya no, ya no está. Si estuviera, vivo, si estuviera vivo qué le dirías en este momento gracias gracias por, por demostrarme que en la vida todo que puede y a tu mami y a mamá gracias por y a mamá le diría gracias por por demostrarme que o sea, bueno, a veces uno no hace bien las cosas, se nos tiene que aprender a, a remediar eso. De no tratar de hacerlo ¿Y si has que, aprendido ¿Y si has aprendido? O, o, o, o a, todo, a todo el mundo nos pasa que nos dicen, nos dicen, nos dicen, nos dicen, pero y bueno, Mira, yo ser... tengo dos ejemplos. O sea, con mamá aprendí que, que todo lo que está haciendo mamá no tengo que repetirlo. ¿Sí? Y con papá tuve la otra versión de que, de lucharla, de, de que adversidad que venía, que uno tiene que ser positivo, de estar unido y confiar en la otra persona, y es, ya, tuve la, las dos caras, como te digo, de mamá, de no repetir los mismos ejemplos. Y hay otra cosa que también, obviamente, mamá hizo cosas importantes, que también le agradezco. Eh, pero nada, ambos les, debería, les doy gracias. A mi mamá salió y le doy gracias por, porque de ella aprendí que a veces uno tiene que, que hacer lo mismo. No, no siempre, obviamente, cuesta aceptarlo, pero de a poquito la vamos a vamos a ir aprendiendo y tratar de remediar todo eso. Obviamente, yo ya conmigo, ¿no? Sí. Y, pero yo con papá, agradecida, agradecida de todo agradecida la complicidad que se, se me dio la, seguri la seguridad la fortaleza y sobre todo el amor el y amor ahora a... como, y ahora como madre entiendes muchas cosas de lo que ellos te decían cuando eras más joven cierto sí obvio es que uno cuando es adolescente uno como que piensa que, que los padres okay. son nuestros enemigos no o sea es así pero ahora, ahora como como ya padres, uno se da cuenta, como ay, me decía por esto, me decía por el otro. Pero sí, eh, como dicen, ¿no? uno, ellos dicen porque ya vivieron lo mismo, pero uno, cuando está adolescente, es como que uno dice, ah, ¿quién me va a hacer caso? Que lo dicen por molestarme, lo dicen por fastidiarme. Pero no, no es así, es porque ya lo vivieron a la misma etapa. ¿eh? Y es seguro lo que va a pasar con, cuando mi sea adolescente, y a yo le diga algo a de decir, ay, ya me estoy diciendo por lo mismo, por molestarme, o... Es, es así. Pero bueno. Y ya para ir terminando, ¿qué consejo podrías dar a todas esas personas que te están escuchando en este momento? Y... y ¿Qué podías... Y que puede decirle, porque nos escuchan también jóvenes, muchos jóvenes, y también niños. ¿Qué les podría decir? Comencemos por los niños, por los jóvenes, y después por los adultos. A los niños. A, a los niños, que primero, que traten de disfrutar todas las etapas, no salten ninguna etapa. Es súper importante. Eh, disfruten a pleno que no coivan sus emociones y tienen que llorar, tienen que pelear que tener un berrinche. que lo hagan, que disfruten su etapa, Que lo fundamental de uno de jóvenes. A los jóvenes. Hay que ser hay que sea que una de las cosas que siempre me quedó en la mente fue que no hay que diferenciar, no hay que hay que aprender a diferenciar entre la libertad y el es fundamental. Hay que vivir las cosas con límites, con conciencia, con respeto. Eh, y hay que aprender a, a valorar muchas cosas. Y a, a aprender y las cosas, a ver, no se me ocurren muchas cosas, pero, pero una de las cosas que sí te puedo decir que hay que aprender a diferenciar entre la libertad y el libertinal. Que hay que ser sabio en, la, en las cosas que uno elige porque uno en la, en la adolescencia o la juventud es, es muy chévere, pero también es muy arriesgada, y <ríe> si uno no lo sabe vivir bien. ¿Y ¿Sí? los adultos? Y las adultos, nada, que, que todo se puede, todo se puede, que no se sé es, queden esa, es esa, es esa es tu frase, ¿cierto? Todo, todo se, se puede. puede, sí, esa es mi frase, todo se puede, y que hay que escucharla, hay que seguirla. O sea, bueno o malo, hay que seguirla, hay que dar todo lo mejor de uno, que darlo todo con de corazón, brindar todo con, con, con lo que uno más quiere, con todo el cariño, con todo el respeto. Sí. Y siempre pensando en el lado bueno, ¿no? Pero sí, no muchos consejos, no, no, no soy capaz de darlo porque a veces, no sé. Pero no crees, yo creo ¿no crees, que... ¿No te crees apropiado no de de decir un, un, un consejo? O... Eh, no, no sé, no, no, no sé. Eh, pasa que puede ser que no, puede ser que sí. Eh, todavía me faltan muchas cosas como para decir, bueno, sí, doy un consejo porque yo ya lo hice. Por ahora estoy <ríe> viviendo de a poco, tratando de de poder, no sé, de sentirme segura, de decir, sí, mira, vos puedes hacer esto, te aconsejo hacer esto, porque nada, porque no sé, todavía no, pero yo creo que todo se puede y hay que seguir luchándola y, y sobre todo hay que poner todos en las mano de Dios. Qué bueno. Y ya para finalizar, ¿algo, que, algo más que nos quieras decir? hay que tratar de dejar que los tiempos de Dios son perfectos, hay que aprender a hacer eso. Que uno no hay que forzar las cosas. Los tiempos de Dios son perfectos. Eh, dijimos que todo fluya. Eh, pero una de las cosas que yo aprendí, así como a los golpes <ríe> se podría decir, fue eso. Hay que ser paciente, hay que poner en la mano, eh, todas las cosas en la mano de Dios. Bueno o malo, las cosas pasan por algo. Y de las cosas malas que también hay que agradecer. Sí. Bueno, qué bueno escuchar eso. ¿Qué, hay qué, que aprender a qué hermoso, qué, qué hermoso escuchar eso. Que, que alguien con bueno, que escribió. Y si alguien uh, y, si, y si alguien dice yo me identifico con esta mujer, otra mujer, te pueden contactar o no. Sí, obvio, obvio, obvio, sí. ¿Y tu página de Facebook? ¿Cuál es? Facebook es Claudia Geluque. Listo, ahí lo tienes. Sí, el... bienvenido. Ah, sí, es, cuando es, quiera. Sí. Igual, o sea, no soy la mejor persona del mundo. Tengo muchos errores como todos. Todos. Pero, todos, pero, eh, nada. Me encanta hablar. Capaz ahora estoy como media nerviosa. Eh, así no que parece. bueno, pero no, así sí, estoy con unos nervios de acá a la China pero bueno, nada eh, si quieren escribirme, hablar, platicar eh, bienvenido sea así que bueno, siempre hay tiempo para todo porque ando, gracias a Dios con laburo, con trabajo eh, con, siempre surgiendo nuevas cosas y emocionada en eso es una de las cosas que, que me ayuda a seguir adelante bueno, quiero, quiero agradecerte este momento, compartir con todas las personas que te han escuchado eh, a nivel mundial y por compartir, abrir tu corazón, no a nosotros, sino a una vez más, perdón que sea repetitivo, aquellas personas que también se identifican contigo. Al decirnos que no somos perfectos, nadie lo es, y que cada día estamos aprendiendo de nuestros errores, y eso es lo más maravilloso y que podamos dejar a nuestras generaciones eh, un legado de que, eh, que podemos hacer las cosas bien, que podemos romper la, la, las cadenas. Desde sí. aquí en Bogotá, Colombia, te queremos agradecer. Yo sé que mucha gente, muchas personas en el mundo te quieren agradecer por tus palabras. Yo sé que hay hombres, yo sé que hay mujeres que, que vean este video, o dicen vivo o, o indiferido, van a decir... Yo estoy pasando por lo mismo. Y a veces me pone esa voz, como tú dices, nerviosa, llorosa. Pero con los ánimos de, como como tú dices, con esas ganas de luchar. Con esas ganas de que cada día me hace falta de, de, de, de mi papá. Para poner mi cabeza, sobre su hombro. Pero tengo una madre que todavía está ahí. Tengo una familia y tengo una cajita que buscaba esos dulces, ese tesoro. En mi corazón, como tú nos compartías, hay mucho, muchas cosas uh, especiales que rencores. Y lo más maravilloso que tú nos has enseñado en esta mañana, en esta tarde en esta noche. Y es maravilloso que ver personas como tú, que cada día hay un, ese, ese monstruo, como lo llamamos, y, y estoy pequeño, que cada día, tú como dices, has visto un proceso, al comienzo no tenías una esperanza. Hoy ves como esa motivación de que decir ya no deja de hablar. Antes me claro. que no hablaba. Y, y es maravilloso que, que desde Buenos Aires, Argentina, nos estás compartiendo esta este experiencia, este momento. Y gracias Claudia por este momento. No, gra gracias a, gracias a vos, gracias por la oportunidad. Eh, espero que bueno que les haya servido. Eh. Y bueno, las personas que están escuchando, espero que me hayan entendido, porque la verdad que estaba tan nerviosa que no sé ni lo que dice. Así que bueno, eh, gracias por la oportunidad, como de nuevo, gracias por la pasé bastante bastante chévere. Eh, y bueno, cuando deseas, eh, seguimos en contacto. Así gracias. que no, gracias. Gracias. Bien. Y, y bueno, que y para escuchar. todas las personas que están escuchando, así que eh, Dios es súper fundamental, Dios así, hay muchas personas que digan, ay no, pero Dios, Dios, Dios, no. Entreemos todas las cosas, eh, no es toda nuestra carga a Dios, que Dios es una persona, es, no sé, es lo mejor, es lo mejor que uno puede hacer en, en la vida. O sea, la mejor decisión que uno puede tomar y el mejor amigo que uno puede tener, el mejor aliado que uno pueda tener al lado es, es Dios. Así que también no nos olvidemos de, de, de, de no solamente pedir, sino también dar gracias. Ahí, dar gracias por todo. Tú cerraste ahí, yo iba a decir algo parecido, lo cerraste tú, maravilloso. <ríe> Así que bueno, nada, gracias, espero que, que bueno, todos los clientes tengan un excelente día, eh, que disfruten y que espero que esto haya servido de algo. Claro que sí, claro que sí, ha, sirvió. Y yo sé que, como te digo, van a ver muchas personas. Y si no son muchas, bueno, y si son pocas, pero se van a sentir identificados de que muchas veces las personas dicen que quieren escuchar la palabra de Dios. Esta es una forma de hablar de Dios para personas Y te agradecemos, y bueno, eh, gracias por todo, gracias por este momento y, y bueno, que, que ese motor y esas palabras nunca terminen de fluir, sino sigan llevando a, a la más profundo de tu corazón y transmitiendo eso a tu pequeño. Gracias, gracias, gracias Carlos. De nuevo, gracias por la invitación, bueno, estamos en contacto para cualquier cosa y queremos agradecer a todas, a la audiencia de que en la gloria y a todas estas personas que nos escuchan que, que gracias y nos veremos en otra emisión, aquí, en otro domingo, Dios mediante, aquí te este la muna, ahora, Bogotá, Colombia, bendiciones <risa>